Estamos en el relatos de la noche de la cripta y corregida por el director principal, Arturo Espectral. Ajá. Bienvenidos. A todos. Os, sean habitantes del terror a donde contamos. Cosas entretenidas. En mi caso. El mundo de los desconocidos. Eso no te preocupes. Mis queridos. Habitante de terror. Estas son. Historia, tiquicia. No es en realidad. Las historias de terror. Así no te preocupéis amigos o sea habitantes del terror un hombre de escenario. Llamado Rico con él su socio, descubrió. Desde antes de la batalla en Egipto. Las. Ruinas de Amunaptra, por la ciudad. De los muertos ha pasado. Un tiempo. Descubrimiento le permitirá salvar su vida y volver al lugar con una egiptóloga y su hermano, donde coinciden con un grupo de americanos. Por esta ocasión, hablaré el tres historias. De los personajes, egipcio. El que está escrito en el estribo. En antiguo Egipto. Lo que quiero decir. Existieron. él en realidad. En Egipto. Buenos días o tardes o noches. Yo soy el Señor Tenebroso. Sin más que decir. Comencemos con esto. Recordé el video ahora mismo. 1. Anksunamun más traducido como Ankesenamon fue una de la hija de Akenatón, fue la tercera de las seis hijas de Akenatón y de la gran esposa real, Nefertiti. Su nombre original, Ankesenamen, significa la que vive por Amón. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero es probable que fuera la primera de las princesas reales que naciera en la recién fundada capital de Egipto, Amarna. El paso por la historia de esta reina egipcia fue breve. Al quedar viuda cuando Tutankamón murió en el año 9 de su reinado, se casó con ay5 y luego desaparece de los documentos egipcios. Esto ha hecho pensar que ella pudo ser la reina viuda que escribió una carta a los hititas, los acérrimos enemigos de los egipcios, solicitando un príncipe con el que casarse y con el que se convertirían en la nueva pareja real. Es el caso de Daamunzu. La repentina subida al trono de Ai ha hecho pensar que fue tras desbaratar aquella insólita conjura, y es lógico que la reina viuda Amgesenamón fuese silenciada e incluso eliminada por su traición. Aún así, aún está por descubrir la identidad de esta reina, y se han formulado otras hipótesis, como las de Nefertiti, la que cobra más fuerza últimamente, o Meritatón, la mayor de las hijas de Nefertiti y Akenatón. Es posible que la reina sea una de las misteriosas momias de la tumba KB-21 en el Valle de los Reyes. Número 1 Número 2 El sumo sacerdote Imhotep, más traducido como punto Imotéu médico, fue un erudito egipcio polímata, sabio, inventor, médico, matemático, astrónomo y el primer ingeniero y arquitecto conocido en la historia. Sumo sacerdote de Heliópolis, fue chati del faraón echer el y diseñó la pirámide escalonada de Osakara, durante la dinastía III. El significado de la palabra Imhotep es el que viene en paz. 3. Es el primer científico cuyo nombre ha llegado hasta el presente. No solo era médico, también era matemático, ingeniero, arquitecto y astrónomo. Esto indica que tenía los conocimientos operativos de aritmética y geometría necesarios para manejar aquellas disciplinas. Número 2 Número 3 Nefertiti Nefer, Nefer, Nefer Batón, Nefertiti fue una reina de la dinastía 18 de Egipto, la primera gran esposa real de Akenatón. Nefertiti nació en Tebas, por lo que la situaríamos, en la cronología egipcia, dentro del Imperio Nuevo. Dentro de este periodo, Nefertiti cobró gran importancia en el conocido periodo amarniense. Otra teoría, cada vez más desplazada por la primera, sería que fuera la princesa Taudetba, del país de Mitanni. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que Nefertiti presentase una cabeza ovalada, debido a una manipulación artificial de su cráneo en su etapa infantil, una práctica que no era propia de Egipto, pero sí de Mitanni que era rasgo de alta clase social. Nefertiti quiso que su descendencia también ostentase tal distinción y, por ese motivo, en las representaciones familiares observamos que todos los miembros, menos el faraón, tienen el cráneo ovalado. En el 1350 A.C. Nefertiti se casa con Akhenaton y está asciende al trono. El príncipe Amenhotep, el futuro rey Akhenaton, no era el primogénito del rey, pero a la muerte del príncipe heredero Thutmose y la sucesión recayó en su hermano menor Akhenaton. ¿Qué que voy a leer sus comentarios? Aún. Ponme lo que ustedes quieran y lo vamos a recibir con muchísimo gusto, como siempre. Aquí les ponemos los mejores comentarios del video anterior, así que si tú quieres que un comentario tuyo aparezca, pues déjalo y nosotros vamos a estar jodiendo, vamos a estar dando corazoncito a los comentarios y todo. Así que, pues gracias por su participación también porque han, han aumentado mucho los comentarios en el canal, es algo muy bueno para nosotros y para el algoritmo. Hablando de agradecimientos, como siempre, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes los queremos bastante, y pues los dejamos con este video, que esté aquí es las partes anteriores de este tema por ciento listo, para indagarlo también está aquí el botón, para que se puedan suscribir fácilmente al general, y bueno sin más que decir me despido, yo soy la justiciera imperial no nos vemos después.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 Yo soy. La señora en cuenta las del historias de terror. Nos vemos después. Adiós.